Hola a todos. En este vídeo os voy a hablar del desarrollo de Taylor de una función. Dada una función x conocida en el punto t sub 0, el desarrollo de Taylor nos permite aproximar el valor que tiene la función en el punto t, separado de t sub 0 por una distancia h, donde h es t menos t sub 0. De esta forma, x de t puede escribirse como x de t sub 0 más una serie infinita de términos formada por diferentes coeficientes numéricos en los que aparece la inversa de un factorial multiplicada por las derivadas de la función x evaluadas en el punto t sub 0, y las potencias de esta distancia h con exponentes crecientes. En particular, x de t es x de t sub 0 más la primera derivada de x respecto de t evaluada en t sub 0 multiplicada por h más 1 partido del factorial de 2 por la segunda derivada de x respecto de t dos veces evaluada en t sub 0 por h al cuadrado etc en definitiva hemos aproximado la función genérica x mediante un polinomio en h de infinitos términos normalmente no podemos calcular la serie completa de Taylor, sino que acabamos en el término enésimo y truncamos, lo cual da un resultado aproximado. Para que entendáis, el desarrollo de Taylor me he venido a la web de GeoGebra, que permite representar gráficamente funciones desde un navegador web. Vamos a suponer que queremos aproximar la función x igual a seno de t, en las proximidades del punto t sub 0 igual a 0. Esta función seno representa la oscilación que veis aquí en color verde. La aproximación de orden 1 de esta función es x igual a t, que es esta recta azul. La de orden 2 sería t menos 1 partido del factorial de 3 que multiplica a t al cubo, que es esta curva roja. La de orden 5 sería t menos 1 partido del factorial de 3 por t al cubo más 1 partido del factorial de 5 por t elevado a la quinta. Es esta función de color naranja. La siguiente aproximación, la de orden 7, ¿adivináis? Efectivamente, sería t menos 1 un, partido del factorial de 3 por t al cubo más 1 partido del factorial de 5 por t a la quinta menos 1 partido del factorial de 7 por t elevado a 7. Es esta función violeta. Si añadimos términos adicionales, los signos más y menos se van alternando. El coeficiente es siempre 1 partido del factorial de un número impar, el que representa el orden, que estaría multiplicando a la potencia correspondiente de t. En este caso, todos los términos pares son nulos. Ved cómo, a medida que aumentamos el orden de aproximación, los polinomios de Taylor se, se asemejan más a la función seno en el entorno del punto cero, pero siempre llega un momento en el que la aproximación deja de ser buena, cuando nos alejamos demasiado del punto T sub 0, con lo que se dice que es una aproximación local. Bien, hasta aquí este vídeo.